¿Por qué nos toca pasar por momentos difíciles? ¿Qué propósito puede tener Dios en esos momentos? Hermanos, hermanas, esas son preguntas que muchos se hacen a diario. Pero, Dios tiene un propósito para tu vida. Tiene una meta, un proyecto. Es por eso que es importante que te examines y le preguntes a Él qué quiere hacer con tu vida. Es interesante notar que la palabra griega para propósito es prótesis. Y es la misma palabra que se usa en la Biblia para pan. Estos panes representan las doce tribus de Israel y alientan al pueblo a salir, siguiendo al Todopoderoso. Hoy, a través del sacrificio de Jesús, el pan vivo ha bajado del cielo. Dios te anima a seguir adelante. Él te da su favor y sus bendiciones y te anima a seguir adelante, avanzando y triunfando en todos sus propósitos para tu vida, para la gloria de su nombre. Hermanos y hermanas, creen que Dios los llamó conforme a su propósito. Su propósito es eterno, pero se manifiesta en el tiempo, aquí y ahora. Él quiere guiar. Consolar y usar tu vida conforme al propósito eterno que ha puesto en Cristo nuestro Señor En quien confiamos y en quien hemos confiado Así que, durante esos momentos difíciles por los que todos tenemos que atravesar Nunca nos olvidemos lo que nos dice el apóstol Pablo en Romanos 8.28 Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Bendiciones. Si este mensaje te ha servido de bendición, te pido que me regales un like, te suscribas al canal, haz clic en la campanita para ser notificado cuando publique nuevo material y más importante de todo, lo compartas con tus amistades y seres queridos. Me despido de ti por ahora. Bendiciones.